Querido estilócrata, ve esto antes de comprar unas botas Timberland. Estas botas Timberland no dejan de ser un tema relevante en la actualidad, debido a su gran popularidad que han generado en estos últimos años. Timberland es digna de una calidad sin precedentes, única y original, y es por eso que buscan muchos la forma de conseguirlas en sus diferentes modelos. Sin embargo, antes de dar este paso, debes saber que existen una serie de detalles que debes analizar antes de comprarlas, y a continuación te mostramos lo que debes saber de ellas. Primero sus ventajas. Son versátiles y resistentes. Las botas Timberland son muy versátiles porque combinan con casi todo, así que no necesitas hacer compras de más en tu guardarropa para tratar de lucirlas. Son tan resistentes además que las puedes usar a diario y seguirán viéndose como nuevas. Claro, si las tratas adecuadamente, pero sin duda las tendrás en tu armario por muchos años. Son resistentes al agua. Si tus botas llegan a mojarse, solo necesitas limpiarlas con una tela seca o incluso con tus manos para quitar ese exceso de agua. El agua no entrará en tus pies y tus botas no se mancharán ni se dañarán. Después de secarse, se verán como antes, esto claro, si el agua no está sucia. Son cómodas, algo que las destaca es que son muy funcionales, puedes usarlas para todo tipo de ocasión, incluso para el trabajo, son muy cómodas y no te cansarán en lo absoluto, ya que están fabricadas con los más finos detalles para tu comodidad. Y ahora te vamos a dar algunas desventajas para que las tomes en cuenta. Las tallas no son exactas. Si hay algo en lo que la mayoría de sus clientes están de acuerdo, es que sus tallas no son exactas. Muchos dicen que son más grandes de la talla original. Otros dicen lo contrario, que son más pequeñas. Si no quieres tener un disgusto a la hora de pedirlas, si es que la pides en línea, mejor será que investigues bien cuál es tu número correcto. Son difíciles de encontrar el ajuste incluyendo un poco del punto anterior nos referimos también a la batalla del calcetín ya sea demasiado grueso o demasiado delgado alto o bajo lo mejor es que siempre uses un tipo de calcetín al usarlas y distingas cuál es el que te acomoda mejor lo que para muchos es algo molesto por aquello de las prisas otra más al ser gamusa se ensucia muy fácil si sí hay algo que sin duda distingue las botas Timberland es la gamuza Y no importa el color que tengan, la gamusa es un material delicado que se ensucia muy fácilmente si no las usas con el debido cuidado. Así que si estás a aire libre y no tienes forma de limpiarlas en el momento, tendrás que resistir el verlas sucias, lo que para muchos es incómodo. Amigo Estilócrata, déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un...